¿Cómo empezar con el programa de afiliados de IQ Option? Con el programa de afiliados de IQ Option puedes ganar dinero atrayendo nuevos usuarios a la plataforma IQ Option. Tan pronto como tus clientes referidos se conviertan en traders activos, empezarás a obtener beneficios. En la sección Panel General encontrarás tu enlace personal para atraer nuevos traders. Copia el enlace y úsalo donde y cuando quieras para promocionar IQ Option. Nuestro sistema detecta automáticamente el dispositivo e idioma del visitante y redirige al usuario a la página de destino más apropiada. Tu enlace personal contiene un ID de afiliado único y ayuda a nuestro sistema a seguir el tráfico que generas. Por favor, no uses tu enlace para registrarte tú mismo o a familiares en la plataforma IQ Option. Está prohibido. Una vez que tus clientes referidos empiecen a operar con dinero real en la plataforma IQ Option, comenzarás a obtener beneficios de su volumen de operaciones. En la sección Panel General también puedes ver tu saldo, las próximas fechas de pago, beneficio potencial, nuevo material promocional, estadísticas generales sobre tus ingresos y rendimiento. En tu apartado tienes dos saldos, el regulado y el no regulado. El saldo no regulado indica tus ingresos de traders de países no europeos. El saldo no regulado se activa cuando te registras en nuestro programa, así que puedes empezar a trabajar con países no europeos instantáneamente. El saldo regulado muestra cuánto ganarás ante los países del espacio económico europeo y el Reino Unido. Tu saldo regulado no necesita ser activado a menos que decidas trabajar con Europa. Para lanzar una campaña de marketing puedes usar los materiales creativos listos para el uso de la sección de promoción. Una vez que hayas atraído a tus primeros traders, podrás ver tus estadísticas en tiempo real. Cuando atraes al menos a 5 traders activos y tu balance alcanza 10 dólares o más, podrás obtener un pago. Ve a la sección de Pagos y haz clic en la pestaña de Configuración de pagos. Selecciona el método de pago con el que prefieres retirar tu dinero e introduce los detalles de pago. Haz clic en el enlace de confirmación del email de seguimiento y escoge este método de pago en la sección de Pagos programados. El pago se realizará automáticamente en la fecha límite más cercana. Por favor, ten en cuenta que los pagos programados se realizan cada dos semanas y que el procesamiento de pago puede tardar hasta tres días hábiles. Puedes obtener un pago de tu saldo no regulado sin proporcionar ninguna documentación. Para poder recibir pagos bajo demanda, necesitarás cumplir con nuestras condiciones. Puedes solicitar los pagos en cualquier momento que desees, siempre y cuando cumplas con nuestros requisitos para la solicitud de pagos. También puedes obtener beneficios atrayendo otros afiliados al programa de afiliados de IQ Option. Por favor, ten en cuenta que necesitarás un enlace independiente para ello. Ve a la sección de Programa Sub-Affiliate. En la pestaña Promo Sub-Affiliate, copia tu enlace de Sub-Affiliate y úsalo para atraer a nuevos afiliados. Obtendrás un 5% de sus beneficios. Si tienes cualquier dificultad o necesitas ayuda, ve a la sección de Soporte. Nuestra página de preguntas frecuentes contiene respuestas a las dudas más comunes de nuestros afiliados. Mira otros vídeos para aprender más sobre el programa de afiliados de IQ Option y aprovecha al máximo el negocio de marketing de afiliados.